tampoco, hasta que empezó a salir obviamente en, en prensa el tema de este bono no que no, queda, nos queda claro que por ahí se comentó que se lo dio obviamente a los síndicos, a sí. los regidores, pero también al secretario del ayuntamiento que no forma parte como tal este del cabildo, entonces sí nos preocupa un poco, por ahí me preguntaban hace, hace un rato que si eso tenía que ver con un tema de complicidad, yo más bien no lo veo como complicidad porque entonces todos los partidos tendrían sí. que ser cómplices ya que se, se entiende sí. que a todos los partidos se les dio, pero sí creo que hay que hacer un exhorto bien grande en este tema para que el alcalde también eh, oiga, necesitamos nosotros la austeridad y sin duda la austeridad claro. tiene que venir en los funcionarios de primer nivel y más cuando hay tanta necesidad en Victoria. Ahora está muy pendiente las cuentas públicas del ayuntamiento. Sí, tendremos que estar muy pendientes porque justamente nosotros sí queremos pelear mucho presupuesto para Victoria, pero queremos que este presupuesto realmente se aterrice y no que quede en la completa opacidad. Muchas gracias.